Hola, ¿qué tal? Yo soy Rebeca Peralta mariña Arena, soy co-coordinadora del Grupo de Trabajo Geopolítica, Integración Regional y Sistema Mundial, que coordino junto con la doctora Mónica Bruckmann de Brasil. Y bueno, eh, pues un poco para contarles cuáles fueron los principales impactos e incidencia de nuestro grupo de trabajo durante el 2019-2022.

Yo considero que son básicamente dos. El primero tiene que ver con el rol que juega nuestro grupo de trabajo, que tiene mucha composición eh, latinoamericana, pero sobre todo brasileña, boliviana, eh, mexicana, en, durante el golpe de estado en Bolivia como parte de la resistencia. Muchos de nosotros nos encontrábamos en ese momento en Bolivia

como parte del grupo de trabajo y realizamos un evento en agosto de 2019 previo a las elecciones eh, que hubo en ese país, unos días antes de las elecciones realizamos este evento en donde ya empezamos a discutir en torno a las amenazas a la democracia en torno a esta salida autoritaria eh, que hubo en Bolivia con el golpe de estado y denunciamos

como grupo de trabajo muy ampliamente esta situación y los peligros no solamente para Bolivia, sino para toda la región, para toda América Latina y también el rol de eh, algunos eh, países hegemónicos en esto, en particular Estados Unidos. Eh, lo, lo planteamos desde ese momento en este evento en La Paz, en la Ciudad de La Paz,

como grupo de trabajo tuvimos también un pronunciamiento, una declaratoria muy importante. Esto lo hicimos en coordinación con el grupo de trabajo Crisis y Economía Mundial, que también es de Claxo. Hicimos este evento de manera conjunta.

Y tuvo una incidencia importante en medios de comunicación, en universidades y tuvimos ahí un rol también eh, fuerte con el gobierno de Bolivia. Eh, llevando a cabo estas discusiones, tuvimos una reunión con el presidente Evo Morales, con el vicepresidente García Linera y con parte de su equipo ministerial para analizar,

esta situación de desestabilización que se estaba viviendo en el país. Eh, después de, de esta situación, el grupo fue muy activo también en, en la denuncia a nivel internacional. Y producto de las discusiones que se tuvieron también, eh, publicamos un libro que se llama eh, Implicaciones Geopolíticas del Golpe de Estado por parte de nuestro grupo de trabajo que fue presentado recientemente.

Y, bueno, también cabe destacar que eh, tuvimos otra producción de libro que eh, se titula eh, Implicaciones eh, también de la eh, economía en torno a, la, a los cambios que, que ha habido en, en la región. Eh, la política ambiental eh, también está ahí analizada. Entonces, son dos, dos productos muy interesantes que hemos presentado a Claxo, pero que tienen un anclaje

en la realidad social latinoamericana. Son dos libros que no buscan solamente dialogar con la academia, sino que tienen un análisis

centrado en la realidad social y en los procesos políticos de nuestro continente, sobre todo eh, en lo que tiene que ver con las disputas globales y por territorios que hay en nuestra región y cómo impacta a América Latina esta, esta disputa entre hegemones y América Latina, cómo se configura un escenario en disputa en la región.

Creo que esas son las principales, eh, in, en, digamos, impactos que ha tenido nuestro grupo de trabajo en estos años, que es eh, vincularse con movimientos sociales, con gobiernos, con academia de la región

para discutir en torno a estos temas y elaborar y, y, y generar productos de análisis que tienen este anclaje social, este anclaje histórico, eh, que busca analizar una, una realidad específica de nuestro continente. Y como decía, en el caso de Bolivia, analizamos el golpe no solo por lo que implica implicó para Bolivia, sino lo que implicó para la región en términos de disputa de recursos, el tema del litio, en términos de hegemonía,

y militarización eh, con el rol de Estados Unidos en, en este proceso. Entonces, bueno, básicamente eh, esos yo consideraría que fueron los principales impactos o incidencias que tuvo nuestro grupo de trabajo durante el periodo y participamos también muy activamente en la conferencia de Claxo con algunos temas de discusión sobre...

Eh, la, la crisis económica, la pandemia, eh, la reconfiguración eh, de la geopolítica global y los impactos para América Latina, para nuestra región. Y tuvimos también muchas actividades en ese sentido con otros grupos de trabajo también. Entonces, esas son algunas de las incidencias que tuvimos en este periodo.